Buenos días, casi buenas tardes, compañeros y compañeras. Eh, decir que este documento eh, ha sido elaborado eh, por diferentes compañeros y compañeras. Eh, no ha sido eh, solamente Mari García la que lo ha elaborado y aparte una gran parte de este documento se basa en el programa electoral que llevábamos en la campaña de las andaluzas. Algo que es fundamental, bueno, pues recordar y poner como prioritario un tema tan importante en Andalucía como es el tema ecológico, como es el tema medioambiental. Eh, creo que, además, hace falta hablar de que eh, cuando decimos que tenemos que poner la vida en el centro, no solamente se basa en la vida humana. Tere hacía referencia en lo importante que es cuidar la biodiversidad, ¿no? Pues, en este documento hemos intentado un poco, pues, de, eh, que pongamos en el centro el tema de la ecología también en nuestras reivindicaciones. En un primer eh, momento, el documento lo que hace es un análisis a nivel general, eh, de un nuevo periodo en el escenario político, en el cual eh, creemos que nos favorece eh, para hablar de la cuestión ecológica, una cuestión que durante muchos años, eh, como dice el documento, ha sido una cuestión minoritaria, de grupos ecologistas, eh, de que incluso mucha gente cuando hablábamos eh, de, de los problemas medioambientales éramos como la gente rara o como nos han acusado incluso muchas veces en el Parlamento las comeflores, ¿no? Eh, sin embargo, hoy se abre un nuevo escenario. Se abre un nuevo escenario que eh, nos permite eh, conectar con muchos colectivos, con mucha gente eh, y que nos debe de servir, como dice el documento, para que hagamos una agrupación eh, social y que visibilicemos el conflicto. Eh, por lo tanto, eh, principalmente lo que queremos es que el tema ecológico sea eh, un tema principal también en nuestras re reivindicaciones y en nuestro programa electoral. Eh, habla un poco de la crisis eh, ecológica eh, y creemos que ahora mismo, en estos momentos, hay dos crisis inmediata. Está por una parte la energética y lo que es el cambio climático. Eh, la energética es mucho más complejo eh, de ponerlo eh, en el orden del día, pero, sin embargo, el tema de cambio climático creemos que eh, eh, puede servir, bueno, pues, para movilizarnos y para eh, ponerlo en nuestra hoja de ruta. Eh, ya digo, el primer, la primera parte del documento se basa en un análisis general, pero en la segunda parte hablamos concretamente eh, de Andalucía, de los problemas de nuestra tierra. Eh, antes de pasar al tema de Andalucía, eh, resaltar que, como decía, aunque la lucha eh, ecológica ha sido una lucha minoritaria y en los últimos años eh, sí tiene mucha más conexión con la sociedad y, sobre todo, fundamentalmente, eh, con la juventud, nos vamos a encontrar con que ahora se van a disfrazar de verde eh, organizaciones políticas que hasta ahora han hecho precisamente que nos, llevemos, que, que nos lleven a este caos climático, a esta crisis climática. Eh, no nos extraña, bueno, pues cuando el Partido Socialista eh, pone en su vicepresidencia eh, a una persona que eh, representa la transición ecológica, eh, cuando nos habla de cambio climático y, y se celebra el COP25 eh, en el Estado español o cuando incluso el mismo gobierno andaluz se va al COP25 a eh, dar conferencia de las soluciones que hay que hacer para el cambio climático. Pero mientras nos encontramos pues, con lo de que decía Tere, que hay eh, presupuestados eh, seis millones, eh, más de 6 millones de euros para continuar con ese proyecto eh, de almacén de gas en Doñana, o cuando vemos que el gobierno eh, de la derecha en Andalucía, pues, con eh, los programas de Franklin que estaban paralizados desde el 2018, ahora empiezan a eh, retomar ese tema, ¿no? eh, Por lo tanto, eh, nos encontraremos con eh, propuestas disfrazadas eh, de, ecologi de ecologismo, pero que realmente lo que va detrás es el, el capitalismo verde, ¿no? eh, Hay un tema eh, principal eh, que nos afecta directamente a Andalucía y que eh, decimos que en una tierra donde urgentemente necesitamos un cambio de modelo productivo, eh, que está, eh, nuestro modelo productivo está basado en el extravismo, eh, en, en empleo precario, eh, lo que realmente necesitamos urgentemente es hablar de ese cambio de modelo productivo. Y eh, el documento se basa en tres temas eh, fundamentales. Eh, el tema de, eh, el tema territorial, el tema energético, y el tema de agua, eh, un tema eh, que creemos fundamental en Andalucía. Eh, no sé cuánto tiempo llevo. Ah, vale, perfecto. Eh, lo que decía era que <coughs> hay una cuestión que creemos también eh, primordial y que eh, se refleja en el documento y eh, que a veces nuestro discurso ha sido demasiado teórico, y que debemos de bajar ese discurso a que la gente lo entienda. Un, un discurso mucho más eh, que llegue y que cale en la sociedad. Eh, hace falta, como decía, eh, hablar del modelo productivo andaluz, que no es nuevo en esta organización, que llevamos hablándolo desde hace mucho tiempo, eh, ya que, como decía, nuestro modelo productivo está basado en bajo valor añadido, bajo salario, generador de paro, precariedad y subdesempleo. Eh, por lo tanto, muchas de las cuestiones que hoy vamos a tratar aquí en este espacio eh, van a ser temas transversales que están muy… Eh, conectados con el tema de la ecología. Eh, hay un problema en Andalucía, eh, acentuado en los últimos años, con los recortes, tanto a nivel estatal como a nivel de Andalucía, eh, y eh, tanto las políticas del Partido Socialista, donde tendrían que haber habido muchas más inversiones en I+, D+, I, han ido recortando, pero precisamente... Eh, la política de este nuevo gobierno de la derecha va a acentuar y va a recortar todavía más en ese sentido. Por lo tanto, debemos promover una transformación profunda, como decía, de este nuevo modelo productivo eh, con unas bases eh, de, de sostenibilidad ambiental, eh, una especialización en sectores industriales en la agricultura y en servicios generadores de valor añadido y con un alto contenido en lo que decía en I más D más I. poner en marcha una verdadera transición ecológica y energética y nuestros ejes centrales deben ser tres, como decía. La ordenación y gestión del territorio, que además tiene mucho que ver con lo que hablaban nuestras compañeras de Confluencia de Adelante Andalucía, y lo que es la energía y la eh, el agua eh, no me voy a entretener en decir eh, las cuestiones cuando hablamos de ordenación y e gestión del territorio ya que eh, lo que hace hincapié este documento es precisamente lo que decía en el programa electoral que llevábamos y lo que tenemos que hacer es eh, precisamente bueno pues ponerlo como prioritario en nuestra hoja eh, de ruta eh, Algunas de las cuestiones por resaltarlas, eh, hablamos de revisar el plan de ordenación del territorio de Andalucía para adecuarlo a un nuevo modelo productivo sostenible, hablamos de revisar los planes subregionales y de aglomeraciones urbanísticas, creo que hubiera sido fundamental para entender también el problema ecológico y medioambiental que vivimos en Andalucía, bueno, pues que se hubiera expuesto el documento de movilidad, porque es fundamental también eh, contra el cambio climático. Y eh, con el tema de, de, de energía, lo que proponemos es desarrollar las, las energías renovables con dos objetivos fundamentales, disminuir la dependencia energética en Andalucía eh, y desarrollar un sector económico fuerte y competitivo que, eh, relacionado con la generación de energías renovables y economía verde. Hay otras series de propuestas que luego podemos incluso ampliar eh, si nos parecen, bueno, pues que hace falta ampliar ese programa que construimos entre todas y todos eh, los compañeros y compañeras con colectivo y en los patios, eh, pero, eh, bueno, hay una serie de propuestas que son, ya digo, repito, eh, las que llevábamos nuestro programa. Y algo que es fundamental, y con esto termino, es la cuestión agua. En Andalucía la, la cuestión agua siempre eh, se ha fundamentado en el tema de eh, no tener en cuenta ni la oferta ni la demanda, ¿no? Eh, incluso lo, la política del Partido Socialista ha sido, bueno, pues, eh, el agua es un bien eh, fin, infinito, eh, Si tener en cuenta, bueno, pues, que tenemos un planeta finito y, sobre todo, tenemos eh, unos problemas hídricos bastante importantes en Andalucía. Eh, por lo tanto, con respecto al agua, nuestro programa eh, lo que hace mucho hincapié es que el agua es un derecho humano universal, no se le puede cortar el agua a ningún ciudadano o ciudadana por el hecho de que no pueda eh, pagarla. Eh, además, en los últimos años lo que hemos visto es que el agua está completamente privatizada. Eh, con unos costes enormes que la mayoría de la gente eh, no puede hacer frente y lo que hace es eh, eh, eh, enriquecer a empresas privadas. Eh, por lo tanto, hacer mucho hincapié en que eh, el agua no es un bien comercial, es un derecho universal, que además la ONU lo tiene reconocido. ¿no? Por lo tanto, en nuestro programa eh, Defender el Derecho, eh, al agua como un derecho universal, ¿no? Y, bueno, no voy a repetir las propuestas que, que tenemos porque, eh, en definitiva, son las propuestas que hemos llevado y que creemos que tenemos que seguir defendiendo, incluso ampliándolas, poniendo el tema ecológico eh, en nuestra agenda y, eh, como decía al principio el tema de los cuidados sea no solamente el de las personas, que sea el de la biodiversidad, porque como dicen los campesinos indígenas, la tierra se nos ha prestado para dejarla en las mismas condiciones que nos la dejaron o mejor, ya es imposible que a nuestros nietos, a nuestros bisnietos se la dejemos en las mismas condiciones que la cogimos, pero al menos que no se empeore. Muchas gracias.